capturadoras y cámaras. Vamos a ver algunos dispositivos que pueden aportar mucho a la composición de nuestro set audiovisual o visual, o a, a nuestra performance, son distintos tipos de dispositivos que, que por lo general se conectan a través de capturadoras. Eh, es importante acá... Que conozcamos las capturadoras y que, y que bueno, hay algunas, hay obviamente de más económicas a más eh, caras eh, y también que definen distinto tipo de aparatos que podemos conectar. En este caso, vamos a ver capturadoras, una capturadora digital ahora y una capturadora analógica también. Eh, la capturadora digital, primero vamos a ver, eh, en este caso, vamos, estamos utilizando una Blackmagic, que es para capturar Sony, eh, video, video digital, digamos, desde una cámara, por ejemplo, eh, a través de HDMI. O sea, capturar una cámara HD, eh, lo cual por ejemplo para, para horas de danza funciona muy bien porque podemos estar capturando movimiento en vivo, también para un set de visuales para una, para, para en relación con la música también porque a esta, a esta cámara le podemos poner efecto y de acuerdo a lo que esté pasando digamos, en, en el ambiente donde estemos puede, puede servirnos como un buen soporte y material de visual. Bien, la capturadora que estamos usando es Blackmagic, acá como ven está esta, está también la, esta es eh, una capturadora analógica porque tiene RCA, acá como vemos esta tiene HDMI y coaxial, en realidad que hay algunas cámaras en vez de HDMI tienen coaxial, este... Este tipo de cables es mucho más efectivo, digamos, en cuanto al delay de lo que estamos capturando con la cámara. Tiene menos delay, digamos, que lo que es el HDMI o, bueno, las capturadoras analógicas, el RCA. El coaxial, por lo general, se usa en televisión, digamos. Bueno, una vez que tenemos nuestra Blackmagic, la tenemos, la, tenemos todos los cables correspondientes, tenemos todos los drivers instalados como siempre vemos desde el driver vamos a ver que efectivamente la computadora esté detectando nuestra, nuestra capturadora, acá vemos que sí si no lo estuviera detectando lo veríamos de esta manera ahí eso es que no está detectando nuestra capturadora volvemos a conectarla y ahora nos va a aparecer ahí es HDMI, perfecto. Una vez que la tenemos conectada, volvemos a la arena y en la solapa de la derecha, en Source, como vimos, en Capture Device, que son las capturadoras que, que, que tenemos conectadas o todos los aparatos que tengamos conectados, acá nos van a aparecer por lo general las cámaras. Por ejemplo, también aparece la cámara integrada de la, de la computadora. Ya lo vimos, ahí está. Y aquí aparece Ultra Studio Mini Recorder. Esto lo aplicamos como si fuera un clip. Esto se aplica dentro de un layer, el layer que quieran, la columna, el escritorio que deseen. Eh, vamos a prender la cámara. Bien, y ahí ya vemos que... Estamos capturando una imagen, eh, una imagen desde la cámara. Al igual que todos los clips, a esta imagen nosotros le podemos aplicar distintos tipos de efectos, le podemos modificar el tamaño, le podemos modificar el color. digo No es que una vez que la capturamos puede quedar así como está, sino que puede, podemos modificarla como queramos. Por ejemplo, bueno, una vez que nosotros eh, ponemos la capturadora en el clip y ya vemos que la cámara está detectando, a veces puede pasar, en, eh, está bueno fijarnos si, si, si por ejemplo no la vemos o tenemos una especie de fliqueo o titila o hay algo que vemos que no está bien. Puede ser que, que tenga que ver con los parámetros, digamos, las propiedades que tiene nuestro clip aquí de capturadora, por ejemplo esta es HD 1080i puede ser esto está en 60 cuadros pero podría ser que esté en 30 cuadros ahora la verdad es que la está detectando bien y no habría ningún problema pero a veces no sucede entonces lo que hay que hay que hay que corroborar que estén bien los seteos son de nuestra resolución de cámara, nuestro frame por segundo eh, si es NT, si es pal Podemos, tiene algunas opciones aquí como de desinterlaciado, eh, bueno, si fuera SDI que es coaxial, ahí tenemos el SDI, volvemos a HDMI, bien, eh, estos son los parámetros que tenemos, de perdón, las características y las propiedades que tenemos de nuestra capturadora, hay que corroborar que estén bien seteados para que realmente podamos tener la imagen. Eh, en este caso estamos viendo eh, el menú de la, de la cámara. Eso desde las cámaras lo configuran. Cada cámara tiene su configuración distinta para que no salga, para que el display de, de cámara no salga. Ven acá tenemos el, el, digamos, como los ISO, eh, la apertura del diafragma, etc. Nos sigue captando, ven que aquí eh, la verdad que el delay... Es tan grande con HDMI está bien, no tenemos tanto delay. Y bueno, como dije, acá podemos aplicarle lo que queramos. Lo mismo, eh, si queremos cambiarle el color, si queremos ponerle, por ejemplo, un, un efecto, acá le ponemos. Bueno, esto no, por acá. Ahí le puse un delay RGB, por lo tanto mi mano ahora se ve con una especie de delay. Entonces a veces esto nos sirve como una fuente generadora de, de imagen, de imagen visual para el set que estemos armando.